O sea, se llama el método sueco, pero son gallegos al final. Son como dos hermanos, pero uno es calvo y el tema de la alopecia suele ir de la mano, que siempre todos los hermanos suelen o tener pelo o ser una familia de calvos de puta madre, y aquí hay como una gran diferencia. Y luego el lobo, hombre, se nota el paint rasca un poco. ¿Y método sueco no hablan de ningún método en ningún momento... Está este capítulo que más o menos se salva la conversación cuando están como mirando un cuadro en una especie como de museo. Yo qué sé, está David Sainz por ahí, forzando a la gente a hacer cameos que ellos no quieren hacer. Y luego el pavo del, del viudo Quiere Mimos, que... Joder, empezó haciendo la seriaza esta y ahora está aquí. Lo siguiente va a ser el remake de Manolo y Benito, de manos a la obra, probablemente. Lojo lo hace bien. Oscar, a veces, también. Pero no siempre. O sea, parece David Sainz Parece que él va a subir un Que va a remontar un poco. Porque, hostia, un pavo que sí. Y vuelve a caer esto. O sea. Pero bueno, oye. Está bien, ¿no? No es Tony Pues mira. Yo quiero ayudar a la gente que está empezando. Así que. Dislike. Sí. Para que por lo menos sepan que tienen que, que mejorar. Que es que. Es que es una mierda. O sea. Mmm, a mí me molaba cuando hacían lo de Kunkeiro. ¿Va a haber más de Kunkeiro o no va a haber más de Kunkeiro? Igual en Flux se rapillan. ¿no?